I don't care about what you have Hola amigos y suscriptores de YouTube, aquí de nuevo Ryan Spark comentándoles, no comentándoles, haciéndoles un unboxing de la PlayStation 4, no es el unboxing mío, es de otra persona, creo que habla, creo que alemán, alemán. Habla alemán, entonces lo traduje. Bien, entonces pasemos al unboxing, el intro y vamos allá. bien amigos de youtube aquí también como ven eh, lo que está haciendo es eh, mostrando que es el testing kit de sony lo que tiene en mano entonces eh, está ahí abriendo el testing kit ¿no? abriendo da la vuelta en el mismo testing kit y ahí abre la caja, no, la caja. entonces entonces aquí podemos ver los papeles, lo de las indicaciones que le da Sony cuando entrega esa caja, ese testing kit. ¿Sigue? Bien, y ahora pasamos a ver lo que es el control, el, el mando. Aquí lo tiene, eh, lo saca de la bolsa, lo muestra. Como pueden ver, ahí está el mando control de del nuevo PlayStation 4. Pueden ver la versión mejorada del DualShock 3. Y vale, como como pueden ver ahí está el Home Button, el nuevo Touchpad Lo que lo que son los nuevos Triggers, eh, también están mostrando el D-pad Las cosas nuevas que traen, ¿no? entonces aquí ven como muestra el, el, audio, el Audio Jack que es donde va a entrar el, la, el audífono nuestro micrófono y todo eso ahí ven el, el led borón de luz triggers ahí ven cómo funcionan como trabajan lo pone a un lado prosigue saca que como pueden ver aquí tiene tiene o tenemos también eh, lo que es el cable de, de energía lo que pasará la en energía el cable de vídeo no sé el cable óptica creo que y eso no sé lo no es que se confundió se acaba de confundir este. entonces ahí pasó lo que es el otra vez un cable de energía. Wow, otro cable de energía. Ahí comienza lo que es sacando el cable HDMI que por primera vez por cierto, por primera vez. No, es el cable de Ay, perdón. Es el cable de alimentación de energía para el mando. Ahora creo que va a sacar lo que es el Sí, va a sacar ahora lo que es el cable HDMI está mostrando que ahí es donde está diciendo donde que es la primera vez que incluyen un cable HDMI en una consola de Sony, aunque no digo oficialmente. Entonces aquí ven como pueden ver el el headset de audífono oficial de Sony, el que uno de los que van a ser compatibles que como pueden ver es uno que lo pueden usar en su teléfono, computadora o lo que sea. Ahí pueden ver la definición de colores que trae cómo funciona, digo, cómo funciona, no, no, la, la demostración. Entonces ahora va a sacar lo que es... Ay, qué emoción, qué emoción, qué emoción! Va a sacarla, va a sacarla, saca. Ahí la saca. Ahí. Y aquí pueden ver la PlayStation 4 fuera de la caja, qué emoción. díganme si tienen un infarto, díganlo en los comentarios. Y ven cómo sale la PlayStation 4. ¡Ay, mira la emoción de la cara! ¿verdad? Oh my god, oh my god. Mírenlo, mírenlo. Como pueden ver aquí, están los puertos USB 3.0, el logo de Sony y al igual de PlayStation, una curva que no sé para qué sirve. Aquí ven ver la, la entrada de Blu-ray. y pueden ver la definición de los dos colores de mate con el brilloso. En la parte de atrás tenemos... Ah, en la parte de los laterales tenemos lo que es nada ah, un diseño muy moderno y como pueden ver en la parte de atrás eh, tenemos lo que es el óptica Out que es el, una salida de video diferente que nunca he usado ni sé tenemos el HDMI que también es lo que la única salida de video general tenemos el internet connection también tenemos el no sé qué significa creo que es un USB y como pueden ver ahí detrás eh, y bueno como pueden ver allí de abajo llevan el, lo que es el logo de Sony de PlayStation 4 con el de PlayStation también a los lados pueden ver ahí ahí pueden ver cómo se ve la consola en sí dando vueltas sé cómo dando vueltas uuu uh, marea eh, pueden ver lo que es la consola en sí mírala aprecienla y, amigos, como ven, eso fue todo lo del unboxing. Espero que les haya gustado y si les gustó, compártanlo. Y recuerda suscribirte si no te has suscrito si estás suscrito, pues quédate suscrito, dale like, comenta, favoritos y, no sé, compártelo a tus amigos. Eh, Coméntenme qué hice mal, qué hice bien, porque recuerda, no soy profesional, soy nuevo en esto. Y nada, bye, hasta la próxima.